¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato y para qué nos vamos oh, a engañar. Hoy un poco dormido, un poco cansado, un poco ojo pipa, porque ayer no se me ocurrió otra cosa que estar aquí con todos vosotros hasta la una de la madrugada. que os parece, el set de Twitchen, Streamer, Gamer, en Empotrer, que me he montado aquí atrás. Y que estos días estamos haciendo muchos directos y muchas cositas. Y hoy, día largo en la oficina porque, ojo cuidado, ¿eh? a ver si se nos aguanta la camarita y si nos hace un buen foco. Mira lo que tenemos por aquí. Ni más ni menos que 500 libros de Menos Cabeza Más Corazón 2 que, bueno ya sabéis lo que es, ¿eh? son estas postalitas tan bonitas que por un lado vienen con frases motivadoras del San Juan y todas estas cosas. Y por detrás, escritas a mano del puño y letra del jabalí. Bueno, pues los 500 hay que firmarlos y dedicarlos para que os lleguen para San Jordi. El que lo quiera, tiene hasta el martes de la semana que viene eh, para que le llegue para San Jordi, que si no, no llegamos ya. Link aquí abajo. Pero antes de empezar a hacer toda la firma, salimos a cenar en bici. ¿Qué? Que sois más listos que las pesetas Os habéis percatado, os habéis percutido Os habéis percusionado de que hay bici nueva Bueno, ya en su momento la medio enseñamos Pero todavía está por estrenar Liken si hay ganas de un pedazo de unboxing Donde la enseñemos a fondo con los seteos y con todo Y la cuestión es ¿Dónde la vamos a estrenar? Nos está volando la cabeza porque después de hacer el Everesting en Munjuic muchos nos habéis dicho, hay que hacer otro Everesting. Y algunos dicen, bici de carretera en el Teide. Otros dicen, tiene que ser corriendo. Y otros habéis dicho, tiene que ser un Everesting con bici de montaña, con lo cual en lugar de en carretera, en montaña. Hemos pensado algunas opciones y algunos sitios. Entonces la pregunta es, uno, ¿hay ganas de otro Everesting? Like en el video. Y dos, aquí abajo... ¿Lo preferís corriendo? ¿Lo preferís nadando? No, eso va a ser que no. ¿Lo preferís en bici de carretera? ¿Lo preferís en bici de montaña? ¿O cómo lo preferís? Y pregunta número 3. En el caso que sea bici de montaña o corriendo, ¿dónde os gustaría que fuera? Bueno, pues hoy vamos a estrenarla y a ver cómo funciona, pero además con camarita de las guapas. Insta 360 que te crío. Bueno, locos, ya estamos en Valvidrera, ya estamos en la carretera de las Aiguas. ¿Cuánto tiempo llevábamos sin ver este paisaje? Y entonces la pregunta está echada. Próximo Everesting, ¿qué va a tocar? ¿Mountain bike? ¿Correr? Hoy aquí echaremos algunas rutillas. Y muchos de estos días os estaréis preguntando ¿Por qué tanta locura a la hora de probar cámaras, de probar cámaras 360, de ver todo este tipo de... ¡Epa! ¡Hasta luego, jefe! ¡Hasta luego! De ver todo este tipo de gadgets. Pues muy sencillo, nos hemos viciado a Twitch. Os dejo el link aquí abajo a mi canal de Twitch que estamos haciendo eh, entrenos en directo cada día. Eh, streamings por la noche eh, y todas estas cosas. Y claro, vosotros imaginaos que con esta, eh, con la Insta360 podamos hacer el streaming, claro muchos cuando estamos en el directo me decís oye en lugar de ver tu objeto ahora querría ver por delante, ahora querría ver por los lados ahora querría ver eh, pues la rueda, ahora querría ver pues la que estás entrevistando y que está justo aquí entonces el utilizar una cámara como la insta T60 nos permitiría en, con una sola cámara, con un solo punto de vista en un momento dado tocando la pantalla o desde realización o todo esto es lo que tenemos que averiguar estar viendo paisaje cielo rueda charco cómo está el asfalto entonces esto es algo que estos días tenemos que probar eh, muy a fondo para ver si eh, logramos ir dominando toda esta parte del 360 metido tanto en los vídeos de youtube como también en los directos así que ¡Vamos para allá a streamear y a darle un poco al entrenillo! ¡Venga, somi! ¿Qué pasa? ¿Qué tal, jabalí? veo más ¿La hago? Hago, hago, hago! ¿La haces? Pero si saco sacas guapo, sí, ¿eh? Si no, nada. ¡Claro! Nada, no, con no, la no, planta no, que hay, no, seguro. ¡Claro, no, Ferre! Vale. Vale, vale sí, jefe. Tío. Encantad. Tal, Oste, me habéis pillado al vuelo, al vuelo, ¿eh? Te he visto y digo, vamos. <ríe> es rápido, es rápido. Me han hecho tres. Sí, sí. Venga, hasta ve. Adiós, gracias. Tú, gente, sois más majos que las pesetas, ¿eh? O sea, unos pidiendo fotos, otros pidiendo vídeo y todo el mundo súper simpático con los ojos ahí brillantes. Muchas gracias a todos. Bueno, cuestión, otra cosa para lo que estamos investigando tan a fondo, la Insta 360 y para lo que nos puede servir tanto, no ya para los directos, sino para los vídeos de YouTube. En entrenos es fácil que me graben del equipo, Luquita, Pela quien sea ¿no? mientras que cuando nos vamos a carreras, sobre todo pues carreras tipo Cape Epic, igual la persona que viene contigo de cámara en toda la carrera os veis dos minutos en ocho horas, entonces ahí hacen falta poder grabar muchos recursos mucho vídeo eh, que se vea un poco todo y a veces acabamos llevando cuatro cámaras encima con una de estas, llevando una sola cámara delante ¡Hostia! Grabas delante, grabas atrás, grabas abajo, grabas cielo Grabas todos los recursos Y a la hora de tú hacer el montaje Decides qué pones Así que espérate Vamos a hacer unos recogidos que nos Ahora Mientras estamos haciendo La cámara puede dar vueltas Puede ir al pie, del pie, puede ir adelante, de adelante puede... Bueno, ya depende aquí de la coreografía que hagas tú moviéndola mirando en la pantallita ¡epa! en la pantallita que tienes aquí delante y viendo qué parte te cuesta encuadrar pero luego en edición decides si le das la vuelta si haces crop eh, si haces el modo de el mundo pequeño y ahí puedes ir viendo qué tipo de realización plano o eh, espacio quieres ver si el paisaje a tu acompañante a la bici o oh, a la madre que parió al diablo Iii, ja, ja. Bueno, aquí vamos reventados Ya sabéis dónde estamos Estamos en la subidita de la muerte Aquí creo que es 27 de desnivel y ahora vais a ver por qué he venido por aquí y por qué grabo por aquí ya nos no permitiréis si hoy el vídeo no está saliendo súper espectacular porque es el primer día que le damos entonces like si hay ganas de más vídeos en 360 incluso el típico vídeo donde vosotros podéis navegar en el 360 y moveros mirad estas son las escaleras de la muerte. Imaginaos que el Everesting lo hiciéramos en estas escaleras. ¿Qué? ¿Sería loco o no sería loco? Pues venga, déjate un like en que se 60X2 Yo creo que lo que vais a tener ganas de ver es como el jabalí se pone este accesorio Se lo ata por detrás Ahora lo cerramos y nos pondremos la cámara aquí en el pecho A ver qué pasa cuando vamos a una trialerilla Con la bici rígida Igual la estrenamos con un buen hostiaquen Que os reiríais bastante Cabrones Que yo lo sé Y ahora que estamos aquí vamos a ver qué pasa si me la pongo aquí en el arnés de pecho Aquí trincadita Apretamos el arnés a tope Para que no se mueva mucho Dentro de que es trialera Y ahora el que voy a tener que apretarme Soy yo Venga, Vamos allá. Los directos con esta camarita bajando trialeras siguiendo a Tommy Evita en la que o o a laurita o a quien uy, Uy Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, venga Última uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, con las bajadas ahí pisándole la rueda a Evita que ya tenemos confirmado que este año vamos a la Swiss Epic y Cape Epic, pues ahí Insta360 y venga, dale a la bajadita, venga, epa ¿Qué te parece?